Oye, oye, oye, oye, oye. Mientras la naturaleza tiende siempre a recuperarse de los abusos constantes de sus recursos por depredadores codiciosos, muchas personas e instituciones poderosas buscan ante todo acaparar incluso con violencia. Todos los recursos a costa de privar a muchos pueblos incluso de lo necesario para vivir con dignidad. Lo que parece seguir aumentando particularmente en los pueblos del hemisferio sur, Sigue siendo el hambre, el dramático desempleo, la escandalosa desigualdad y la violencia de las guerras por el control de los recursos. Según ONU Habitat, alrededor de mil millones de personas se enfrentan diariamente a graves carencias de alimentos, aguas, saneamiento, gestión de residuos o asistencia médica. Las medidas de confinamiento llevadas a cabo por los diferentes gobiernos de la mayor parte de los países africanos, han atrapado en las barriadas de las grandes capitales a millones de personas a las que se impide salir a buscar el sustento diario, por lo que el hambre y la violencia empiezan a dejarse sentir entre la población. En los suburbios de Nairobi, Kampala, Lagos o Ciudad del Cabo, la pobreza se percibe con los cinco sentidos. Se ve, se escucha, se huele, se palpa y se masca. Y lo que verdaderamente les importa más que un virus es saber si van a comer hoy. Pero desde estas grandes concentraciones de pobreza nos advierten que si el virus llega a los suburbios siguiendo los patrones de Estados Unidos y Europa será devastador. Y sorprende que dadas las condiciones de vida no ha habido ya una explosión de casos. En estos momentos difíciles debemos seguir comprometidos con los más vulnerables, tanto con los que viven cerca como con aquellos que habitan en el hemisferio sur del planeta, y reflexionar sobre la necesidad de desarrollar un nuevo estilo de vida, más solidario, una política ética y una economía colaborativa centrada en la dignidad de cada persona y en el bien común. Oye, oye, oye, oye, oye.